lo que compré para limpiar el blog o en polvo, si, sí. vamos a arrancar con eso, para sacar toda la grasa del blog Bueno, como siempre muy agradecido de que estén todos acá en mi video, bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford. Les comento más o menos un poco lo horrible que me pasó. Había grabado un video... Muy bueno Donde yo mostraba todo el detalle Y explicaba Cómo se sacaban las válvulas eh, Las guías Que obviamente es muy fácil Pero hay mucha gente que, que le gusta Buscar estas cosas ¿no? Que no sabe cómo se hace El tema de la flauta Y después de la flauta pasamos al tema de la limpieza La importancia de que Hay que dejar todo en un orden Ahí te voy a mostrar después que yo enumeré de la, una, de la primera válvula a la 12 este, todo lo que era la limpieza de la admisión todo esto estaba lleno de barro, lleno de aceite todos esos videos de los que yo te estoy mencionando, de los que grabé, se me borraron se me borraron del celular perdí todos esos valiosos videos que estaban muy buenos donde me tomé el tiempo de explicarte paso por paso cómo hacerlo, cómo es, cómo lo hice todo esto fue con cepillo de alambre en esta parte de acá que era un barro impresionante ¿sí? Todo cepillo de alambre y nafta, y nafta, y nafta, y nafta. Luego de la nafta, cuando esto se puso ya muy duro porque no quería salir, le puse un poquito de tina que ahí también aflojó. A esto lo dejé toda la noche con nafta también. Esta es la parte más importante que yo quiero que veas, ¿sí? Tapa de cilindro. Te das cuenta de lo que es la importancia de la limpieza, ¿no? En este caso lo hice con el taladro, ¿sí? Y una piedrita de gastar. Debe valer 300 pesos la ferretería. Y limpié todos los conductos. ¿Ves? Todos los conductos esto Adentro estaban tapados de óxido. Si encuentro alguna imagen la dejo. ¿Ves? Todos estos conductos de agua. Acá se había pegado la junta horriblemente. Acá medio como que está un poco picada la tapa. ¿Ves? ¿Ves? Como que está un poco picada. No hay que usar agua de la canilla, gente. No hay que usar agua de la canilla. Bueno, acá también esto tenía una capa terrible de de barro de tantos años también con la piedrita tienen diferentes formas las piedras así que se adaptan a, a la cavidad esta y esto que es lo más por ahí importante para dejarlo bien plano y que no haya ningún tipo de, de relieve que después no nos deje sentar bien la junta esto no tiene que estar, ¿ves? todavía me falta sacar eso, me falta todavía sacar esto. Esto lo hice con una lija al agua, muy, pero muy finita. Y habré estado más o menos unos 20 minutos lijando. Y tuvimos este resultado, que a mi parecer es excelente. ¿Ves cómo quedó? Así que bueno, ahora solamente me queda sacar las bujías y ver cómo están. Seguramente las vamos a cambiar, pero bueno. Esto es muy importante, la limpieza en la tapa de cilindro. Para que después no tengamos problemas, Mira, ni siquiera me dejó mugre en la mano, ¿ves? Acá el orden, este es el orden al que me referí al momento de sacar las válvulas. Pero bueno, tenés que, dejarlo, tenés que dejar las válvulas en un lugar donde sabes que nadie te va a tocar las cosas. De la 1 a la 2. Y fíjate, lo más importante también, es que ahí tienen sus seguros, ¿los ves? Esos seguros no los conseguís más si los perdes. Y seguramente también tienen su desgaste importante que también tengan su orden. Acá la flauta, la flauta también, cepillo, taladro y cepillo, ¿ves? Así que bueno, ahora me queda hacerle un cambio de, de guía, de retén, perdón. Las guías no las voy a tocar, está muy bien. Acá tengo, estos son los tornillos de la flauta, ¿ves? Los dejé ahí en nafta, están hace ya días. Y esto es lo que compré. Para limpiar el blog. Ponen polvo, sif. Sí. Vamos a arrancar con eso para sacar toda la grasa del blog. Bueno, llegamos al final de este video. Saqué las bujías. Sí, estas son, están bastante en buen estado. Obviamente estaban un poco con barro, no. Seguramente los retenes que tenía. La tapa estaban. Estaban chao. No sé si las voy a cambiar. Soy una rata. Rata inmunda. Animal rastrero. champion. Y acá quedó la tapa. Bastante limpia también. Esto me llevó días. Eh? No, no lo hice un día para otro. Capaz que alguno que tenga más costumbre en hacerlo lo hacen en una horita, pero a mí me tomó días. Repito, lija el agua, tranqui, las piedritas acá con el taladro. A mí me da mucho una mano el taladro este de en Pagio, es una masa. Este es el reloj de temperatura, que cuando estaba apurado lo corté así que ya no sirve más. Voy a tener que comprar uno nuevo. Este es el termómetro que va acá, allá adentro y te mide la temperatura. Cuando soplas la junta te avisa. Ah, mentir. Ahí está, ves sí. cómo quedó limpio. Todo impecable bronce pulido este acá traté de limpiar lo que mejor que pude todos los conductos Con taladro destornillador espátula de todas las formas que te imaginés que entraban ahí traté de limpiar y compré esto nuevo los estaba pisando justamente Retenes nuevos, ¿ves? Bueno, ahí ves? Estos son los platos para los para los resortes de la parte de abajo, ahí, ahí, nuevos. Así que ahora voy a llevar la rectificadora a la tapa porque hay una válvula que no cierra. Creo que la mostré en el video anterior. Está mal hecho el asiento y directamente no cierra. La han puesto así nomás. Sí, a la tapa rectificadora y en el próximo video les muestro cómo armar la tapa, que este es una papita, seguramente ustedes ya saben, pero para los que no saben, les viene bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima, amigos. Chao.